Más historias en la Fundación en la Gloria. Bogotá, Colombia, una ciudad maravillosa compuesta por 20 localidades. Esta vez, otra aventura más. Estuvimos en la localidad de Ingativa. Gracias por abrirnos las puertas de, de su iglesia y ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, primero que todo, muchas gracias a Dios por la oportunidad, Pastor Carlos, y al, a la Fundación eh, Cristianos en la Gloria. Nosotros como iglesia, como ministerio y también como fundación, estamos muy contentos por la oportunidad que nos da Dios de poder invertir en las próximas generaciones, que son los niños, que son los jóvenes y en sí la familia. Nosotros los sábados trabajamos con los prejuveniles. Y con los niños, eh, llevándoles el mensaje de paz, de tal manera que ellos puedan adquirir eh, la fuerza y la valentía de poder hacer las cosas bien hechas, generando en ellos valores y principios. Eso es lo que hacemos los sábados, poder enseñarles una vida linda en Dios, una vida linda en principios y valores. Qué bueno escuchar eso. Y antes de todo, queremos agradecer hoy gran compañía, nos está dando Cupcakes, y se llama quiz la compañía, el nombre de la compañía, queremos agradecerlos a ellos también porque ellos van a hacer un aporte y en unos segundos, en unos minutos vamos a mostrar lo que vamos a hacer hoy y aparte de, de darles a, esa ayuda a esos jóvenes a esos niños, el propósito de aquí es darle una, una, una palabra de Dios, ¿cierto? Claro que sí, como ministerio obviamente yo soy pastor de la Iglesia Cristiana Buscadores de su Presencia y también director de la Fundación Buscadores de Libertad y nosotros lo que queremos es que la sociedad sepa que a través de los principios de Dios podemos nosotros crecer en los valores. Y, y es algo muy importante que la sociedad sepa. Una de las cosas, eh, Pastor Carlos, es que las familias están siendo disfuncionales y se requiere de que haya esa bendición en los hogares. Si las familias son disfuncionales, pues la sociedad va a ser afectada. Y qué bonito es poder trabajar con los jóvenes, con los niños y llevándoles el mensaje de paz y también poder que los niños entiendan que necesitan a Jesús. Queremos escuchar eso y en algunos segundos vamos a ver lo que esta gran, este gran ministerio está haciendo por, lo, por la juventud, por los niños. Y más tarde vamos a entrevistar a algunos jóvenes, a algunos niños y darle esa gran sorpresa que... Dios les ha enviado en el día de hoy. Nos veremos en unos segundos. Una vez más, estamos aquí en la iglesia, buscadores de su presencia, siempre dándole la gloria y la honra al Señor, siempre llevándonos a estos lugares. Y hoy vamos a hacer un agradecimiento a la iglesia, a la fundación de buscadores de su presencia. Uh, queremos, por parte de Cristianos en la Gloria, queremos darle algo a ellos, de ese reconocimiento a lo que han hecho por nosotros. Y a los dos queremos darle este como certificado de liderazgo que dice, este certificado se presenta a Iglesia Cristiana Buscador de su presencia en reconocimiento al apoyo y colaboración prestada a Cristianos en la Golia Fundación, a la comunidad de Engativá. Su, a, a, su ardua y excelente labor ha contribuido a la, a la consecución de las metas y objetivos alcanzados en nuestra fundación. Y ahí está firmado. Y esto le hemos entregado de aparte de Cristianos en la Cristiano Sena Gloria, fundación, pastor, pastora ¿Y qué palabras tienen para nosotros? Bueno, pues para mí es una sorpresa, una bendición Y este, este reconocimiento, este certificado, le doy gracias a Dios Y al equipo de trabajo que Dios me ha regalado Porque aquí no somos mi esposa y yo, sino mis hijos el equipo, el liderazgo de servidores, de servidoras, porque la verdad Dios eh, ha sido bueno y todos somos ese equipo para darle la gloria al Señor. Para mí estoy muy contento y honro a Dios por este reconocimiento. Pastor Carlos, muchas gracias. Bueno, exaltamos el nombre del Señor porque todo reconocimiento es para exaltar su nombre amén estamos agradecidos con ustedes pastor con la fundación eh, cristianos en la gloria que nos han tenido en cuenta también y nos han hecho partícipe de sus actividades y hemos recibido apoyo también de ustedes y recordemos que la palabra de dios dice que él honra a quienes le honran y para nosotros es, es de verdad de bendición Recibir ese certificado eh, que nos anima cada día más a seguir trabajando con la niñez, con la juventud y con las familias. Bueno, aquí desde este hermosa, hermoso ministerio en Cristianos en la Gloria Fundación, también queremos agradecer a todas esas personas que nos están ayudando, especialmente hoy en esta obra social, y nos veremos en unos segundos. Queremos agradecer a estos empresarios que donaron aproximadamente 80 cap, uh, cupcakes para poder compartir con estos niños y estos jóvenes. Agradezco. Y muchas veces nosotros dejamos a un lado la oración. La oración es importantísima porque es esa comunicación directa que tenemos con el Padre. Y lo llamamos Padre porque lo hemos aceptado a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Zunilda. Uy, no, es algo, una pasión muy hermosa, es algo, no sé, es algo como que va fluyendo y uno siente gozo, siente paz, a, a pesar de que uno muchas veces ve como dificultades o ve tropiezos, pero es algo muy bonito. Eh, bueno, eh, siento como ese gozo y ver la necesidad que hay en los jóvenes, que ellos no conocen a Dios, que ellos ah, los hemos dejado a un lado, no les hemos enseñado que tenemos a un Dios vivo, que tenemos a un Dios de amor, entonces uno siente como, como ese gozo de poder dar a conocer a Dios, a los niños y a padres. El pan de cada día, y que bendiga a nuestros papitos, cada vez que nos compran los alimentos, bendice a la iglesia, y al empresario, Hola, tenemos otro uh, uh, uh, otro niño que me, nos está diciendo que es la primera vez que se come un cupcake. Entonces, ¿cuál es su nombre? Johan. Johan, ¿qué le puedes decir a esas personas mirando a la cámara que te, que te mandaron? esto? Yo les puedo decir que muchas gracias por ese apoyo tan incondicional que tienen con toda la gente. Y a esos niños que te ven no únicamente en Colombia, sino a nivel mundial, ¿qué les puedes decir a ellos? Que se congreguen a Dios. para que conozcan de él y reciban estas grandes bendiciones ¿sí? y que no se desvíen por otro camino gracias gracias Yoha, por este momento y, y que sigan disfrutando ese café una vez más otro niño más otro testimonio más y estoy estoy gozoso estamos contentos porque estos niños están disfrutando una gran bendición Qué maravilloso es ver destruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, de este liderazgo y de este pastorado. Y, y también vamos a ver la oración, la alabanza y el agradecimiento que le dieron a estos empresarios.